Pues como decíamos, en eh, titulares dentro de Ser Ávila dentro de Ser Deportivos vamos a hablar hoy mucho de rugby. En un instante presentamos a todas las personas que nos acompañan hoy, que son unas cuantas, pero en principio saludamos al presidente del Rugby Ávila Club, Ezequiel Benguechea. Ezequiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, y muchas gracias por acercarte a nuestros estudios aquí en la calle Duque de Alba. No, gracias a ti por recibirnos otra, otra vez más. Bueno, ¿qué balance hacemos de la temporada? Aunque todavía quedan algunos meses para su conclusión Pero ya concluyó, por ejemplo, el campeonato En la cuarta división maileña En la que figura el equipo del rugby Ávila Club Hasta el momento, en estos meses que llevamos ¿Qué balance hacéis de, de la temporada? Bueno, pues yo, de la parcela que me toca a mí un poco Que es de la gestión La parte deportiva es eh, más José Ignacio Que se ha incorporado a nuestro plantel Como entrenador de, del primer equipo eh, comentarte que cuando en septiembre hablamos contigo eh, empezábamos con 25 fichas y hemos cerrado con 35 por lo tanto hemos incorporado 10, 10 personas más o 10 jugadores más a, al plantel eh, empezábamos sin entrenador que estábamos un poco pues con pues, pues viendo la posibilidad de intentar fichar a alguien y bueno, apareció la, la, la oportunidad de que José Ignacio nos entrenara y la verdad es que nos ha dado otro, otro tipo de, de, de visión del equipo y eh, empezábamos sin una cantera de niños y ahora todos los viernes pues tenemos un, una cama de 12 niños que vienen a entrenar con nosotros esperemos que en un futuro vengan más niños y, y poder empezar ya con esas categorías inferiores y bueno, siempre era para nosotros el gran deseo de tener un equipo femenino y bueno, hoy venimos a presentarte eh, la, pues dos chicas que, que bueno, es parte de la representación de, del equipo una es Laura y otra es Tere y que bueno, pues han venido aquí porque quieren fomentar a, a todas esas chicas de Ávila Que quieran jugar con nosotros, que hay un equipo femenino para, de, para practicar este deporte Que es el rugby ¿Cuántas eh, chicas ahora mismo están en, en este proyecto? Ahora mismo tenemos alrededor de unas 10 mmm, chicas mmm, Tienen unas edades medias pues de entre 23, 25 años Son jóvenes, son, son muy deportistas y, y queremos pues bueno, pues que este pequeño... Esta pequeña piedra, ¿sabes?, que estamos poniendo ahora en el en el club, pues que se haga más grande y poder tener, pues eso, un, un equipo femenino e incluso luego ya a mayor, ya más a futuro, pues tener también una cantera de niñas, ¿sabes?, para para consolidar el equipo senior de las de las chicas. Se necesitan unas poquitas más, ¿no?, para... Se necesitan, sí, cuantas más vengan mejor. Estamos intentando, pues mínimo necesitaríamos 20, so, estamos a la mitad, y yo creo que bueno pues que las chicas que puedan tener algún tipo de, de, de, de curiosidad... pues ...que se bajen a entrenar con nosotros... ...que están entrenando los mismos días que los chicos... ...son los martes y los jueves a las siete y media en la ciudad deportiva... ...que vengan, que lo vean, que, que, que lo prueben... ...y seguro que después de dos entrenamientos les enganche y se quedan Pues nada, vamos a ver si nuestras oyentes... Eh, les apetece jugar al rugby Se acercan a la ciudad deportiva Y a ver si las convencen También eh, Laura y Teresa Que las tenemos también por aquí hoy en, en directo y en nuestros estudios Muy buenas tardes a las dos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, ¿por qué el rugby en primer lugar? ¿Quién empieza? Pues yo te puedo decir El rugby entró en nuestra vida hace poquito, digamos <risa> Yo fui a ver un partido con un amigo Que juega allí, en el Rugby Ávila uh -huh. Y en principio era algo que nunca me había llamado Porque nunca lo había considerado Pero fue a ver un partido y y vi cómo jugaban y dije, jo, no sé, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ¿en tu caso, Teresa? Pues en mi caso, eh, bueno, fue un poco... Yo estudié en Valladolid, ahí hay mucha tradición de rugby y siempre me había llamado mucho la atención. Y una amiga me comentó que empezaba a jugar y, y fui con ella. Me gustó porque es un deporte muy completo, donde es muy importante el jugar en equipo y cualquiera puede jugarlo. Desde el más pequeñito al más grande, tiene su misión en el campo. Y nada más, no sé Sí, es un deporte que me quiere, mucha inteligencia, sí. Perdona que te interrumpa nada. Mucha inteligencia, mucha concentración Y es un deporte que, digamos, es muy acogedor Desde el primer momento te sientes muy acogido en el equipo Y, y es algo muy importante en mi caso, por lo menos Uh -huh. eh, teníais una idea preconcebida de, del rugby, bueno, alguna ya, ya lo conocíais eh, Pero no sé si teníais alguna idea preconcebida de, del rugby que os ha cambiado eh, Estando sí. eh, más dentro de, del deporte y viéndolo en directo, sobre sí. todo Sí, tenemos sí. una idea preconcebida completamente diferente Pero todos, a lo que, es, digamos, a que lo conozcas Las chicas al principio, digamos que tenemos un poco de miedo, pensamos que va a ser algo muy duro, muy que vas a acabar lesionado, entonces uh -huh. es un poco lo que te retiene, digamos, en un principio. Luego entras dentro y compruebas que para nada, que no es nada, no tiene nada que ver, también. Sí, sí. es la idea esta de que el deporte solo, eh, o sea, el rugby solo le juegan gente uh -huh. muy grande, muy bruta, eh, no, es un deporte muy inteligente, donde pues eh, caben muchas cosas... Eh, la gente atlética, la gente que corre, yo siempre lo digo, hay, eh, se ve favorecida más esa gente que a lo mejor la gente grande, eh, que es lo que tenemos más idea. Y luego pues, no sé, tenemos cabida a todos. Mm -hmm. A mí es lo que más me gusta y, y la inteligencia del sí. deporte es muy dinámico. De hecho no sé. es que en nuestro equipo tenemos, todas las chicas tienen diferentes tipos de físicos, de sí. estaturas, así que cada una tiene su lugar en el equipo y... Y es lo que queremos hacer, llegar el mensaje de que no importa cómo sea tu condición física o cómo... Tú, quítate las ideas de la cabeza, ven a jugar, prueba y verás que hay un sitio para ti en nuestro equipo siempre. Bueno, ya sois unas cuantas, pero necesitáis refuerzos, ¿no? Uh -huh. Unas cuantas. Sí, un poquillas <risa> más. Eh, ya habéis comentado lo que os gusta de... Del rugby, eh, ¿qué más le dirías a nuestras oyentes eh, para que se animen a, a bajar a jugar con vosotras? Que vayan sin miedo, nosotras somos un equipo que acabamos de empezar Entonces van a estar en la misma situación en la que estamos nosotras Que vengan a probar y yo les aseguro que desde el primer entrenamiento se van a quedar enganchadas Porque es lo que nos ha pasado absolutamente a todas las que estamos dentro del equipo Ha sido el primer entrenamiento y cada vez más gente, cada vez más gente y esto no para. Y bueno, que tenemos el apoyo de un equipo ya veterano, uh -huh. de chicos que nos ayudan en todo y, sí. y nos enseñan. Tenemos un entrenador <ríe> que nos está ayudando mucho. Ahora y... Saludamos, ahora saludamos. <ríe> <ríe> y nada más, simplemente eso, que se animen a venir y que, uh -huh. que lo prueben. Pueden bueno. venir directamente a los entrenamientos. Eh, los martes y los jueves estamos ahí de siete y media a nueve y media o que se pongan en contacto a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter o en la página web rubiavila.es, ¿vale? Uh -huh. Pues varias opciones también para ponerse en contacto <ríe> sí. con, con vosotras. Bueno, los chicos se han tenido que ir a jugar a, a la Liga Maileña por varios eh, motivos, por, por varias eh, cuestiones. Por cercanía, también eh, para no trastocar mucho eh, las arcas del club, eh, en Castilla y León sí que hay equipos, pero pero sería más caro no jugar eh, frente a ellos. En caso de que eh, consigáis eh, formar un equipo de, de chicas, eh, ¿también jugaréis en la en la división de, de Madrid? ¿Hay equipos? Eh, sí. ¿Dónde estaría vuestro sitio? digamos Sí, sería allí en la, en la Liga Madrileña. De hecho... Es la más, eh, digamos, cómodo para nosotros jugar porque es la que está más, es más cercana y aparte hay bastantes equipos ya veteranos con los que es, es interesante jugar y aprender mucho con ellos. Eh, es una liga, en Madrid también hay mucha cultura de rugby y, y bueno, yo creo que jugaríamos allí. Porque en Castilla y León hay equipos o no, no hay eh, demasiados sí que hay. Sí, sí que hay, hay una liga también amplia, lo que pasa es que la liga de Castilla y León eh, abarca también equipos eh, como Gijón o Santander, entonces los viajes se hacen mucho más largos, mucho más pesados, también es una liga veterana, o sea, con equipos eh, muy veteranos y, y bueno, creo que seguiríamos eh, al equipo masculino que es, sí. <ríe> es nuestro ejemplo a seguir. Además en todo, porque están haciendo las cosas eh, muy bien, eh, despacio, lo cual no quiere decir que las estén haciendo mal, pero con calma y calculando muy bien todos los, los pasos. Y al frente del equipo masculino, charlábamos hace poquitos días también eh, con él, haciendo balance un poco de lo que ha sido la temporada, se encuentra José Ignacio Romero, pero eh, parece que sus contenidos dentro del club, sus cometidos, mejor dicho dentro del club, eh, se multiplican. Ignacio Romero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que no te vale solo con el equipo masculino, ahora el equipo femenino. Creo que también hay un proyecto con, con los chavales, con los niños. Bueno, que, que no das a abasto casi. ¿o bueno, sí? entra dentro del de ámbito de, de lo que es la, pues la, la, la la técnica, como quien dice, ¿no? Eh, estamos aprovechando los entrenamientos de los martes y jueves a las siete y media del primer equipo. Se están sumando pues el equipo femenino que, que ya están entrenando con nosotros. Y luego, pues bueno, eh, ya se llevaba tiempo pensando a nivel de, del club de, de preparar una cantera y bueno, pues ya se ha iniciado con, con estos 12 niños que están viniendo los viernes de 6 a 7 a la ciudad deportiva uh -huh. y la intención es, bueno, pues progresar un poco todos al mismo nivel, al mismo estilo y lo que se va trabajando en el primer equipo, pues irlo también trasladando al equipo femenino ya a la escuela como tal la Nada, el objetivo es que estos chavalillos sean el futuro de, del club de rugby ávila, ¿no? ¿Y te toca cambiar mucho el chip de masculino a femenino, de femenino a los chavales, de los chavales al primer equipo? ¿Te toca cambiar mucho el chip o, o no? Es, más o menos la metodología es, es similar. Sí, más o menos es lo mismo. Entre el equipo masculino y el equipo femenino más o menos es prácticamente lo mismo. Hacemos el mismo tipo de ejercicios. Bien es cierto que hay una parte del entrenamiento en el que ya separamos eh, pues al primer equipo del equipo femenino. Más que nada porque porque acaban de empezar y entonces hay algo más de teoría a la hora de caer al suelo, de cómo caer, de cómo empujar, que eso, bueno, pues el equipo masculino ya lo lleva trabajando durante toda la temporada y en los años anteriores, con lo que en ese sentido prácticamente es lo mismo. Y de cara a los niños, pues es aprender jugando, o sea, la idea es que ellos se diviertan, que ellos vean el rugby como una un estilo de vida, porque en el fondo es un estilo de vida, de compañerismo, de lealtad en el juego, de saber estar, de saber comportarse... Entonces, entonces en ese sentido es ir poquito a poquito creciendo con ellos y ellos como son muy esponjas y es muy sencillo eh, pues implicarles en lo que es la metodología del rugby y la táctica pues eh, bueno, ves a través del juego entonces bueno, pues no, no requiere mucho mucho cambio mental como tal uh -huh. Bueno, hace es que creo que le vais a tener empleado al, al míster eh, Sí, bueno, y que dure mucho tiempo también <risa> Sí, hombre <risa> y, Sí, la verdad es que bueno pues el balance es muy positivo eh, ahora Vamos a decir que lo más importante es consolidar esto, estos tres pilares, el, el masculino, el femenino y la cantera, y bueno, esto no para, nosotros queremos seguir avanzando, queremos ampliar más el proyecto, queremos, pues bueno, pues por la parte de, de directiva intentar en, encontrar mayor sponsor, mayor financiación, porque esto es lo que nos da... ...lugar a hacer todos estos, todas estas eh, acometidos dentro del club. Ajá, pues pasitos que se siguen dando, pasos grandes, pasos pequeños, pasos eh, medidos... ...en definitiva del rugby a de Vilacruz que está haciendo las cosas con, con muchísima cabeza... ...y aunque amplía su proyecto pues también haciéndolo de forma bastante medida... Ezequiel, José Ignacio, uh, Teresa, Laura Muchísimas gracias por acompañarnos Y nada, mucha suerte en este proyecto Muchas gracias a ti Yo solo quería decir una cosa muy rapidita Este sábado jugamos eh, un partido de amistoso contra Guadalajara El sábado a las cuatro y media En la ciudad deportiva Por si alguien quiere venir a vernos Y ahí le daremos más información del equipo femenino Y también de los chicos uh -huh. Pues muchas gracias a los cuatro Gracias a vosotros gracias.